Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estoy con Zoe Los rivales Hola policía. chicos Bueno, nada Como siempre, estén muy pendientes Sigan viendo la serie porque se vienen cosas <ríe> Tenemos sorpresas Era para ustedes Bueno, hay que me verla, ¿no? A ver. que, lo, que lo vean, que lo vean después ¿eh? Nada chicos, un besito Los esperamos, estén muy atentos Adiós, nos vemos.